Hola buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, Sebastian. Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Y bueno, esta vez vamos a hacer algo diferente. Vamos a reaccionar al trailer Nike, Bueno, sí. Un poquito, pero no porque no me tenga el copyright, ¿no? Pero estamos aquí porque vamos a ver acá. Me estuve navegando en Twitter y vi bastantes memes de, o cosas de Godzilla, no sé. Así que aprovechamos antes que se vaya el tiempo de haberlo lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el trailer que no lo he visto algunos fragmentos, pero no lo vi completo, porque... Bueno, sí, me, me gusta, he visto la película de o de Godzilla, no lo he visto, y dicen que algunos es mala, porque bueno, hay parece. ser Es una acá. Nada, la Godzilla, no la nueva, no lo, no lo he visto, pero... a Aún estaba que aparecía cortaba mucho, parecía un humano siempre, y el, que, el, el, el humano en esta película de monstruos le, a la mayoría de hecho como huevo, ¿no? Pero bueno... <risa> Ok, que será medio ojalá que va... ¿Eh? <risa> ah, okay, ojalá que haga la bola pelea. <risa> pelearle ah, la película vieja <risa> ¿Cómo se pelea? <risa> Ay, bueno, es ¿eh? de tiempo, ¿qué? cuando son? ¿Los 40 creo? <risa> ok, vamos a ver acá cuál es el meme que me encontré acá en Twitter, ¿no? Pero vamos a ver el trailer obviamente Esto no va a mucho porque lo voy a cortar, obviamente Voy a cortar unas partes porque... A ver... ¿Cómo se hace amigo de una niña? No mejora. Eh, bueno... No... De alguna forma hay que hace que el toque se que, que compre pelea contra vos y yo que sé bueno no importa si la lado de que solo quiere pelear a esto no y la trama casi está, está en segundo plano ¿no? es el problema que hay varios humanos que tienen su este conflicto pero a nadie le importa solo que vemos a, ver a los monstruos mamá ¿no? y bueno y sabemos que mayormente eso no es posible porque... en eh, toda la película porque le cuesta cuesta hacer los gigantes a los otros, las plantas la, eh. pero no, pero está bien hecho eh. no, pero está bien, ¿eh? Oxida. mmm... está genial acá lo que he notado es que... los dos son gigantes sí, pero parece que... así pues, la... la... la cabeza lo tiene un poco más chica, ¿eh? pero... nada no, no importa, ¿no? es que esto tanto <risas> King Kong un hacha ok no, la música tiene copyright, así que eso no... no, no sé Ok, esa parte estuvo buena. Uno ya caerá, ok. Ok. No pinta bastante bien, eh que okay, ya viene al Raider, así que vamos a ver <risa> Acá cualquier mierda, si no le gusta este Bueno, voy a presionar cualquier <risa> ah, porque bueno, he visto algunos que Bueno, esto sí me hizo reír, ¿no? A ver <risa> Salió con de fuego wow ¿Qué? ¿Y ¿Qué miedo? Es no, va, tiene ingeniero, qué cago. A ver, no, pero he visto algo bueno que había haya gustado. ¡Oh! Mira. Este era que había aquí. Realmente... El traje de esa... ¡Qué gallo! de mascota! Congoxy Ya, no, ese con el perro se le, le golpeó un poquito a nada. un empujoncito, digo, le va a golpear un no, empujoncito, digo, eh, si se queda así, no, para roncando, sí, sí, sí, sí, no sé por qué dije sí, sí, sí, ¿Qué, qué mierda, ¿se toñ... Porque están planchados? Sí, sì decidí que era meme hace tiempo. no, no, no, no, no, no, no, no, no, <ríe> La peleita. <El> disfrazado. <ríe> <¡Shh>! <luxury> no, La no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ahí está no, el Ah, está bueno. ¿Viste el, el puño de Godzilla, digo, el puño de King Kong es más grande que la cabeza de Godzilla. No se mueve tan chiquita de la cabeza de Godzilla, pero no, bueno. Nada, solo lo comento, nomás. No me gusta. Se aceptan unas imágenes de tratamiento de Godzilla en su coche. El Barney, ese mono, no, no sé qué es, pero... No, hay algo infantil, Oh, mira una plataforma gigante La metodo W OE Podría pasar, no la película, pero no creo que la lanza rayos Pero no, día la mierda Vamos eh. a ah, oh, ver bien Tóquica Y ahora es eh. genial Coi, tal vez puede haber coche Con Twitter, mejor dicho no Re compisado de él. Genial. Ah, de un ojo! Ese jalo fue lo mejor del duelo. nos Ha dado para mucho nemes. Ya, boxila. ¡Fua! ¡A lo a la mierda! Sí, ¿Eh? ¡A la mierda! ¡A la mierda! Oh, un gatito está <risa> ah, no, este, video va a estar aquí una mierda y voy a cortar <risa> no sé, yo la primera vez que hago esto, No bueno, ya lo hice ya con el... Mira, con era? <risa> no, con el... con ah, no, ya con el... con el... con el... con el... con A con así, viendo el... Triple, ¿eh? ¿Qué está bueno? ¿Pero qué carajos eso es? Ese? ¿Qué? No sé si hay que cortar eso, pero yo no sé el <risa> <risa> de los sí, y eso me voy a faltar ¡Ah, es muy bueno a y eso me voy a ¡Ah, está bueno! ¡Ay, qué me gustó! <risa> ¡Ah, esto ha sido un asadito! <risa> En qué carne no soy sé, capaz de... Miren de esa faga que estoy... Soy un Soy un... ¿no? Qué un taco. Soy carajo. taco, ah, tío. con cortes taco. Oh, what the fuck? no sé si les pasa ah literalmente un cocodrilo se está morfando mono ah oh. sí he visto animales comiéndose otros no pero bueno eh, lo voy a hacer sudar porque no YouTube no se sé, puede mostrar esto mm, no sé lo trago literalmente bueno pues ya está Porque okay, en cualquier video mío va a haber algo se si es algo turbio va a pasar che. No sé, che. ya tranquilo tranquilo no, ah cayó de los Simpsons che. <ríe> Sayagin con, no sé qué mierda, ojo, ojo, ojo, bueno ojo, <ríe> sí. bueno. ojo, ojo, ojo, que con se practique. <laughs> <Daraboy. laughs> <Toma. laughs> Ah, va me no, no. ¿Va? ¿Hay tres? Ya. <risa> no, bueno. a no. No, no, no. No, Como la bueno, creo que hasta acá nomás lo dejamos por hoy Si te gustó um, este video, no sé cómo nada, como editaré, porque voy a eh, 20 minutos grabando, ok? 25 <risa> Ok, con lo corto como de, de acá, ¿no? Y bueno gente, este ha sido el video de hoy, espero que por lo menos te haya perdido un poco Si te ha gustado, um, pues da un like o compartir el video, suscribirte a este canal Habla. Acabo de darme cuenta acá, acá en Twitter, bueno, si no te interesa o si no te interesa, seguime ahí, eh. A ver, acaba de estar de tendencia, creo que 15 y guau. No yo ni idea de dónde está. ¿Para dónde está? No, cabrón, no me interesa. ¿Cuál es el momento, un momento de la verdad, ¿Cuál de estas películas te que quedas? Y yo... Me... Lo me... saca re difícil, che. lo fue muy bueno. Ok, gente. Bueno, esto fue el video de hoy. Espero que por lo menos estén entre ellos, si es así. Bueno, nada, me gusta, puede compartir y suscribirte a este canal para más videos, acciones Bueno, esto no fue la primera reacción, reacciones, ¿sí? fue eh, un video reaccionando a, a los memes y videos de, bueno, de una película que va a salir pronto. Que bueno, no sé si quiero verla eh, o no, que espero este año, ¿no? Y, ok, si te gustó, dale un me gusta, puedes compartir y suscribirte a este canal para más, compartir este video con tus amigos, para así poder llegar a más gente. Suscribirte a este canal porque veo que la mayoría de gente que ve mi video no está suscrito. Así que no es nada, suscribirse, nada más hacer un clic y bueno creo que eso es todo por hoy nos vemos en la próxima bye chao adiós